Pues amigos, vamos a continuar y quiero hablar de un romance bomba.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 Evidentemente, yo creo que, que la ex-mujer de, de, sí. de, de Julio Iglesias pues eh, es una persona Boyer, libre. Y Martin, bueno, y de Boyer, sí. yo ya he perdido la cuenta. Yo ya me, me quedé en los del Madrid. O sea, los demás ya no. Yo prefiero los del Madrid, ¿no? Eh, entonces, eh, yo lo que creo es que es una persona libre que puede hacer lo que quiera. Eso es lo, lo primero de todo. Y lo segundo, que evidentemente, pues un rato agradable, bueno, una persona yo, yo, yo, yo, usted, lo puede pasar con quien sea, usted, usted ya sea cenar o se otra cosa. Usted ya sabe dónde no, no, no, se mueve, por Chamartín. Sí, bueno, sí, prepara, algún restaurante bueno para sus flechas, ¿eh? sus arcos para lanzárselo eh, Bueno, yo en este momento eh, Presumo presumo De, de, de que, bueno, pueda haber algo Pero que todavía no no, no no ha finalizado ese algo no Con lo cual, eh, en este momento una, una estratégica retirada Es el momento de hacerla Está como el del Bernabéu, que no termina de estar verde. Exactamente, que o se cambia O se renueva, pero no se puede quedar como está no Sí, sí, vaya Entre El Barcelona, que no puede jugar de día, porque le pega el sol y... Pues esto es tremendo. ¿eh? No, el Barcelona tiene problemas, pero siempre de todo tipo, hasta mentales. Hasta de árbitros. Hasta de árbitros.